Nadie puede apagar la violencia de romper un torniquete del, del metro. Pero también nos tenemos que poner en el corazón de esa gente de por qué está pasando. No suben los sueldos y sube el pasaje de metro, sube la luz, suben los alimentos. Y le decimos a la gente, levántese más temprano. ¿O sabe qué? No hay protesta en Chile cuando sube el pan. Porque cuando sube el pan, comemos menos pan, nos de hambre. Pero no podemos no tomar el metro o tomar el transporte el colectivo para ir al colegio, a la escuela, y el trabajo. Eso no es puede. Y estamos se puede. Eso no se puede. la que porque estamos llenos de en que son ignorantes de lo que vive la gente desde